hola gente youtube que es también este nuevo video estamos efectivamente en call of duty móvil, Este está ese soldado guapísimo, y lo que vamos a hacer ahora mismo es jugar minecraft multijugador, porque el battle royale me arriesgaré a la siguiente a la siguiente partida, o sea al siguiente video, si veo que este video está muy está siendo muy apoyado, y si tiene muchos likes, voy a estar subiendo aquí al canal principal mucho call of duty, al canal de gameplay ya estoy subiendo brawl star, subí un video por favor pasate por allá, link en la descripción pero obviamente en este canal hay mucha más edición, aquí hay mucho más. Eh, aquí, este, bueno, lo que vamos a hacer es jugar un juego de armas. Este, a mí, de verdad, que el juego me parece una maravilla. Eh, el men que se le ocurrió, ¿por qué no sacamos un Call of Duty para el teléfono? Eh, eh, le doy mis respetos. Eh, se me ha hecho muy difícil acostumbrarme. Todavía no me acostumbro a los controles táctiles. Es muy difícil, la verdad. Es demasiado lío. Por aquí tenemos, epa, epa, ¿qué pasa, amiguito? Y aquí atrás tenemos un individuo que nos va a matar. Que es malísimo, güey. Estaba ahí al lado mío. Me pudo haber matado desde hace rato. Toma. Eso. ¡Eh! Hola, papá. ¿Nosotros, como que vamos a, a ganar esta partida? ¡Ay, se me bajan los FPS! ¡Ay, ay! ¡Ay, que se me descontrola esto! ¡Que se me muere, mi hijo! ¡Ay! Bueno, papá. Mira, con FPS bajo y todo. Se me está lagueando horrible. Mission we'll next time. Este, lo que tenemos que concentrarnos es en la puntería. Ahí, así, por ejemplo. Exactamente. Ay, nos mata el que estaba al lado, pinche pendejo. Muchachos, lo que tenemos que hacer es buscar... Eh, se me está lagueando porque estoy grabando. Se escondió detrás de la, de la del basurero. Mm, pero eso no te va a salvar de mi... Mm. Oh, Y sobrevivimos Sobrevivimos ¿Qué arma nos toca ahora? Esta señorita Y vamos, vamos a ir corriendo Ay Dios, se me está lagueando horrible Es la que es mi mayor enemigo Ay Dios, el internet Vuelve Ajá, volvimos Más lagueados que nunca Pero está... aquí estamos, tenemos salud Ay, ese es lagazo Ya me remontaron no puede ser. ¿Qué hace ese men allí? ¡Ay! ¡Ay, papá! ¿Que remontamos! No, mentira, no vamos a remontar nada porque... Es mm. Snipazo Es por dos. Amigo, quédate quieto. Quédate quieto, amigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me, que me, se me mueve mi hijo! ¡No! ¡Que termina la partida! Pero espero que haber quedado de segundo. Quedamos de segundo. Eso es bueno. Bueno, espero que te haya gustado el video de hoy. Dale like, suscríbete y comenta. Mañana habrá otro. Eh, si sí, de verdad está saliendo bien la grabación. Que espero que esté saliendo bien. Eh, la edito. Y ya me pongo a grabar otro video para mañana. <música>